Um, alrededor del 2015 cuando entra la pastora um, antes eh, que de mí este empieza la iglesia a tener un, una conversación de cómo unirse, de cómo ya no estar adorando y alabando estos servicios individualmente, si no tenemos a esta, estas personas aquí, tenemos el potencial de formar una comunidad de fe um, bilingüe y bicultural. Y se empiezan a tener esas um, esas conversaciones y deciden la congregación que van a empezar a trabajar para hacer una congregación bilingüe y bicultural. Um, eso se lleva a cabo dos años y después ya entro yo y heredo esta combinación de congregaciones, de culturas, de idiomas con la, con la misión, con el enfoque de ser una sola congregación. Y esa ha sido la trayectoria durante los últimos cinco años. Ha sido uh, formar una sola congregación bilingüe bicultural con estos rasgos de hispano latino, de norte de Texas, la conferencia y de Río Grande también. Entonces, hemos trabajado los últimos cinco años en formar una sola Comunidad de fe, una sola iglesia. Y ha sido una larga trayectoria, ¿no? Eh, porque tenemos, como dije, tres diferentes grupos que ahora eh, llegan a ser una sola congregación y hemos tenido que aprender, aprender al transcurso de los últimos cinco años cómo tomar la experiencia de ambos grupos, la cultura de ambos grupos, el idioma de ambos grupos y llegar a ser uno. Uno de nuestros líderes laicos que muchos conocen, uh, Danny Solís, lo puso de una manera muy ejemplar para mí, él dijo tres ríos pequeños formando una fuente enorme. Y eso es lo que hemos intentado hacer los últimos cinco años, uh, tomar lo mejor de, de ambos, uh, de ambas congregaciones o ambos ríos y formar una fuente poderosa para el reino de Dios.